mujer, un día te encontrarás contigo, te amarás y aceptarás tal cual eres. No dejarás que nadie te manipule, te humille o te lastime. Serás feliz. Si alguien aparece para acompañarte en la vida, será para combatir la felicidad que ya te pertenece. Sé que estos tiempos para ti han sido difíciles porque has tenido que afrontar la idea de que ahora, debes abrazar tu soledad como único lugar donde puedes encontrar cobijo y cariño. Te han herido tantas veces que ahora ya te has vuelto muy desconfiada. Y lo entiendo, pasar la mitad de la vida para encontrar a la persona correcta y luego tener que pasar la otra mitad, tratando de olvidar a la equivocada, es duro. Porque al final, la correcta va apareciendo cuando las fuerzas se te escapan. Cuando tu ánimo por querer entregarte, sentir y amar. Se te van, te vas quedando vacía. Abraza tu soledad, encontrando el amor en ti mismo. Los tiempos actuales pueden ser difíciles para cualquiera de nosotros, pero especialmente cuando te enfrentas a la idea de que debes abrazar tu soledad como tu único refugio y fuente de amor y cariño. Después de haber sido herido tantas veces, es comprensible que te sientas desconfiada y que tengas miedo de volver a ser lastimada. Pasar la mitad de la vida buscando a la persona correcta y luego tener que pasar la otra mitad tratando de olvidar a la equivocada es un camino difícil y lleno de desafíos. Pero... A veces, la persona correcta aparece cuando menos lo esperamos, cuando nuestras fuerzas se agotan y cuando hemos perdido la esperanza de encontrar el amor verdadero. Sin embargo, es importante recordar que antes de encontrar a alguien más, debemos amarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a querernos, a cuidarnos y a apreciarnos antes de buscar el amor en otras personas. La soledad puede ser un regalo, una oportunidad para conocernos mejor, para descubrir nuestras fortalezas y debilidades y para aprender a amarnos incondicionalmente. A través de la introspección y la reflexión, podemos descubrir que tenemos todo lo que necesitamos para ser felices y que no dependemos de nadie más para lograrlo. Podemos encontrar la paz y la tranquilidad en nosotros mismos y aprender a disfrutar de la soledad en lugar de temerla. Además, cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, atraemos automáticamente relaciones saludables y amorosas a nuestra vida. No tenemos que buscarlas, simplemente aparecen cuando estamos listos para recibirlas. Así que, en lugar de preocuparte por encontrar a la persona correcta, concentra tus energías en amarte a ti mismo y en aprender a disfrutar de tu propia compañía. Aprendiendo a vivir en soledad y encontrando la felicidad. A veces, el camino hacia la felicidad puede ser solitario y difícil, pero vale la pena el esfuerzo. La soledad puede ser vista como algo negativo, pero en realidad puede ser una de las mejores cosas que nos puede pasar. Cuando aprendemos a vivir en soledad, podemos encontrar una nueva perspectiva sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Aprender a vivir en soledad puede ser un proceso difícil, especialmente si somos personas sociales y dependientes de los demás. Pero una vez que lo hacemos, podemos descubrir que tenemos mucho más control sobre nuestras vidas y sobre nuestra felicidad. Podemos tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos y no en lo que esperan los demás de nosotros. Además, cuando aprendemos a vivir en soledad, podemos desarrollar habilidades valiosas como la independencia, la confianza y la autodeterminación. También podemos aprender a apreciar la compañía de los demás y a ser más agradecidos por las relaciones saludables y amorosas que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, aunque la soledad puede ser una experiencia positiva, es importante no caer en la trampa del aislamiento social. Debemos encontrar un equilibrio entre disfrutar de nuestra propia compañía y mantener relaciones sociales saludables. La soledad no significa estar completamente aislados del mundo, sino simplemente disfrutar de nuestra propia compañía y aprender a estar en paz con nosotros mismos. Aprender a vivir en soledad también puede ayudarnos a desarrollar una relación más profunda y significativa con nosotros mismos. Podemos descubrir nuestros intereses, nuestras fortalezas y debilidades y aprender a aceptarnos incondicionalmente. Además, podemos encontrar una nueva perspectiva sobre la vida y aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Recuerda esto, un amor bueno es aquel que piensa en los dos. La voluntad última es aquella que engendra el bienestar de ambos. No se puede invocar un buen amor donde solo los deseos e interés de uno priman sobre el otro o lo que es peor cuando tu bienestar se sacrifica para satisfacer las necesidades del otro En una relación balanceada existe una voluntad general que gobierna el caminar de ambos De ahí que ya no hay un yo, por el contrario, hay un nosotros A nosotros esto nos conviene A nosotros esto nos beneficia A nosotros esto nos hace bien. Cuando encuentras a una persona que tiene plena convicción en el principio de bienestar común, va a ser más fácil de poder llevar la relación. Porque el fin último de la relación es procurar el bienestar. Si esto es posible entre dos personas, podemos decir entonces que estamos ante una relación sana que espele la clase de trato que hace que ambos puedan crecer dentro de la relación. Pero, ¿qué señales espele una relación sana? Número 1. El bienestar mental. Algo que deriva de una relación que cumple al 100, su cometido de ofrecer bienestar a ambos. Es como la relación va beneficiando a ambos a nivel mental. Mejor concentración a la hora de hacer las tareas, la sensación de sentirte apoyada y la sensación de que puedes ofrecer tu ayuda. La sensación de complicidad. Genera un sensación de plenitud porque percibes que la otra persona procura tu bienestar. De hecho, puedes tumbarte en el sofá y tener la confianza de que todo estará bien porque la otra persona te respalda, te cubre, te protege y está ahí para ti. La sensación de bienestar mental aparece porque hay ausencia de estrés, ansiedad o peligro. Número 2. La libre comunicación. La libre expresión entre dos personas permite que ambas puedan presentar sus deseos, dudas, inquietudes y propuestas con abierta y sincera honestidad. Si hay restricciones en cuanto a lo que se debe decir en una relación, puede que la misma no permite un ambiente de total libertad. Considerando una libre comunicación como una propiedad de una relación sana... Podemos partir entonces que si la pareja con la que sales te permite expresarte libremente, entonces estás con alguien adecuado. Número 3. Crecimiento profesional y barra diagonal o económico. Esencialmente el bienestar es totalmente universal en la relación. Cubre todo. En especial lo económico, porque tu pareja siempre procura su apoyo para con tus metas, tus aspiraciones económicas y las cosas que son realmente importantes para ti. Una pareja que regularmente te opaca o no quiere que sobresalgas es una pareja que ineludiblemente no es adecuada. Número 4. Completa sincronía. Las personas tienen su forma de pensar, de ver y sentir. No podemos simplemente señalar a alguien y decir, esa persona está mal porque piensa así. En realidad, todos tenemos derecho a vivir nuestras relaciones como así nos parezca. No podemos limitar a nadie a que viva una relación que no quiere. Entonces una relación funcional, que es buena, tiene una propiedad interesante y es que está sincronizada en aspectos elementales. Y no es que piensen igual es solo que llegan a un punto donde pueden coexistir con sus diferencias. Diferentes o iguales creencias religiosas pueden coexistir. Mismas o diferentes formas de criar a los hijos pueden existir sin que esto derive en conflicto para nadie. Así una relación sana espele un ambiente de sincronía, donde ambos respetan el espacio del otro. Espero que este video te haya gustado, este fue Rafael Gómez, y desde luego, te invito a que te suscribas y también me busques en Facebook. No puedes encontrar como Belifers Frases, o si lo prefieres te dejo el enlace en la descripción. Así sin más, me despido.